buenos días buenas tardes te presento los minerales que hemos escogido para para este otoño entrada de invierno por la situación por el momento por todo lo que representa y pues para hacer ya pues actividades meditativas más intensas más iba a decir profesionales, pero no es exactamente profesional, porque aunque sería profesional, aunque yo haga una cosa para mí, con la actitud que yo la hago, puede llegar a ser muy profesional. No necesariamente tiene que ser para una transacción, para, para niveles laborales, a niveles de actividad, no, simplemente yo puedo ser profesional conmigo mismo. Entonces sí que podríamos utilizar como sinónimo de, de, de responsabilidad, de seriedad... Entonces, cuando entramos en unas meditaciones que queremos acceder a, a actividades para unos resultados concretos, pues hay otro, otra calidad de minerales y esta es una de ellas, ¿vale? Estos son minerales ya de una calidad más alta de la habitual que nos encontramos en, en las montoneras de, de minerales. Y en este caso te presento al, al hiper, hiperestena. Hiperestena es un mineral muy especial en auge energéticamente ahora y que ayuda a encontrar respuestas maravilloso para este momento y sobre todo estimula los dones psíquicos las visiones psíquicas tipo clarividencia tipo clariaudencia y en estos momentos que hacia los que vamos que la intuición ...va a ser fundamental, va a ser decisiva en el camino de los seres... ...pues hacer meditaciones con estos tipos de minerales... Mmm, ...que más que recomendable. Se las clasificaba a menudo como piedras mágicas por su función de estimular el movimiento... ...o generar un impulso para encontrar soluciones a los problemas o estancamientos... ...tanto generales como concretos. Entonces esto es muy importante... Porque, bueno, no solo es encontrar respuestas, sino... Uh, bueno, también es parte de encontrar respuestas, estimular el, el movimiento del camino, ¿no? Meditar con ellas diariamente, llevarlas encima, va a generar ese impulso, indudablemente. Y ese anclaje, o sea, eso genera un anclaje para que nos centremos en esa respuesta y no nos enfoquemos en el problema. Claro, si nosotros tenemos la, el mineral, la, la hiprestena y la tenemos ahí puesta, y la tocamos, y la vemos, y la... Estamos anclando, estamos recordando que queremos una respuesta. Entonces, estamos generando una acción y estamos poniendo una intención en eso. Otro factor muy importante, y más uh, también coincidiendo con el momento en que vivimos, que aplaca la ansiedad y el estrés. Por lo tanto, genera calma y serenidad. Y en estos días, la calma y la serenidad nos pueden hacer recorrer el camino de una manera o de otra muy diferente. Generalmente, y solo generalmente, y más si nos centramos en los problemas, la colocaremos en el tercer ojo para meditar o en el corazón. Depende de la naturaleza del conflicto o bloqueo. Uh, algunos que son de tipo de, de encontrar resoluciones o solucionar cosas muy concretas, que sean, pues no sé, más matemáticos, más científicos, no, científicos no entraría dentro, científicos depende del tipo de ciencia que, que estés este más, más habituado, ¿no? no es lo mismo la, la ciencia moderna que la cuántica entonces pero si sí es a nivel algo matemático, algo muy concreto, algo muy material, esa sería la palabra, algo muy material ...pues sería más para la zona de la cabeza. Si es algo más a nivel emocional... ...pues nos moveríamos a situarla... ...para que vaya a solucionar esa parte... ...a nivel de... de ...en el punto de corazón, ¿vale? Otra característica que tiene... ...y algo que la hace maravillosa... ...es que te rodea de luz... ...cuando te sintonizas con ella... ...y eso genera una reacción... ...de desintoxicación de la energía negativa... ...y eso ya es un campo que genera a tu alrededor... ...solo por llevarla encima... Lo cual, pues, junto con lo que ahora me diremos de los, lo, la potencia que tiene, pues eso es maravilloso. Y tenerla ahí al lado y es fácil de llevar, son semiplanas por la parte de atrás, con lo cual es, bueno, son espectaculares. Aquí puedes ver, a ver si se aprecia, mira los brillos que tiene, a ver si, mira aparte de la luz, fíjate los reflejos si puedes ver los reflejos es maravilloso aquí, mira, mira, mira, mira, mira. mira, mira aquí. y la intensidad, sobre todo la intensidad que tiene lógicamente, visto así, no es lo mismo visto en directo vamos a medir en este caso la hiperestena cuadrada ponemos encima a ver. No sé si se aprecia correctamente, porque está arriba estaría entre 9.000 largos, 9.000 largos bobbies. Maravilloso. Pensar que las personas nos movimos entre 8 y 11.000. Es el estado en que estamos o deberíamos estar. Y como mineral, es muy bueno. Muy buen. Vamos a hacer una pequeña medición de todos y verás. En torno a 9000. Para que veas que podemos cambiar las formas... hay una pequeña variación de tamaños muy pequeña pero luego lo importante es la calidad un mineral puede ser muy grande pero de calidad muy floja un mineral puede ser pequeño y de una gran calidad como es el caso de estos Obsérvate la cantidad que tiene y todos son escogidos todos son sentidos pregunto y observa como casualmente ¿eh? ese gran casualmente este es precioso bueno todos lo son a ver si se me van a ofender casualmente todos están moviendo en este rango de los 9000 el péndulo parece que vaya más a 10 pero es la, la parte de arriba es un efecto de vídeo ¿eh? es un efecto del vídeo porque realmente está en la línea de entre 9 y 10 se queda fijo en la línea de 9-10, igual que los demás. Alguno no acaba de llegar a esta línea. ¿Qué potencia tienes? Refléjame. Mira, ves. Fijaos la diferencia de, de tamaño. Esto es un ejemplo práctico de lo que. de lo que estábamos diciendo, ¿no? Tenemos este y tenemos este, como puedes ver, vale, la altura, más o menos, poco más del dedo, fíjate. ...la diferencia que hay... ...tenemos unas ligeras diferencias de tamaño... ...este también entraría dentro de estas diferencias... ...y los tres se mueven exactamente en la línea justa entre 9 y 10... ¿Vale? ...con lo cual estamos hablando de unas calidades muy buenas... Y pues nada, si quieres. Eh, solo tenemos esta selección, porque recordemos que esta línea de minerales son de, de otra calidad y son escogidos. Tenemos. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y los 9 van por encargos, van medidos y van personalizados. Entonces, pues nada, contactas con Esfera y. Es un mineral precioso para practicar.